Buah, si se te cae el internet, a mí si me cae el internet no sé qué hago, eh <ríe> Me tiro un tiro o algo, eh Y un día que estaba currando, tío, se me ha caído el, el router en plan Hostia, ¿qué ha pasado? Sin internet, digo, no, no, no, no, no me jodas, eh No me jodas que la liamos, eh Leer mensajes, puta madre, claro que sí Ahora te lo leo Hay presión? Como queráis ¿Sí, no? no lo van a explicar rápido Pues venga, dale, dale Vamos, vamos a ah, vamos. Sí, Diego, eh, hay una zona que si pasas. Vale, te follan. <ríe> ya está. Eh, ¿Cae mucha gente o qué? Vais por debajo, ¿no? Eh. Sí, no. sí. sí no. por debajo. Por debajo o por arriba. Buah. Eh. El... El Dani no cae por arriba. Va por abajo. ¡Vamos abajo, vamos abajo! Y ayudamos a Dani. Vamos. Somos tres. Hola. Uno. Dale. Mierda. aquí ver, ¿quién revivimos? Este no. Por detrás, otro. Detrás. Mierda, es su madre, tío. ¡No lo han explicado! ¡Asómate, pinche! ¡Venga! ¿Otra vez en prisión? ¿No, no? Vamos, está nuestro compañero ahí. Ah, están nuestros compañeros ¿Y, ¿Y dónde estaba cuando nos han follado? Madre mía, arriba. la vendida no, arriba, no, arriba, arriba, arriba, arriba, no, La no. vendida papi que nos ha hecho Ya, ya, claro, claro ahí, para, para, para. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ya me están pegando de hostias? No he ni caído, eh, lo no, juro Tú, que están arriba los pendejos estos Piches putos Bajo por aquí No sé qué hay por aquí Estaban arriba, eh. Si alguien tiene Franco o algo similar para ir reventando Buah, está la mierda, eh. También te lo digo, eh. yo wow. también Me ha Eh... ¡Ah! ¿Puedo Ahí, bajar? Están aquí encima mío Dale Aquí se han cargado uno Depende del arma que tengan Uh oh, sí, uno ¿En serio? Yo. Déjame. Hola. Yo prefiero la AK, chavales. Carga los dos de la torre? Sí. vale buena. Habían dos. Sí, pero me están viniendo, ¿Vale? pero no sé dónde. Voy. ¿A quién se han revivido? Al uh, digger. Ya está, aquí pone aquí lado. Ya está, ya está. ¿Sí? Bueno, claro, está subiendo las escuelas. Marca, marca. Vamos a ver. ¿Sí o no? Coño. Eh... Podemos pillar el helicóptero, ¿eh? ¿Dónde? Allá arriba. Voy. Voy arriba, ahí arriba, me he tomado. Muerto. Ven. Ah, no. no puedo. ¿Dónde estás? Está, se ha caído. Se ha caído en plomo, ¿eh? ¿Viste? ¿Tengo un mono ¿Te, te, te compro cambiar de arma yo. No estoy contigo por allá. Vale, lootea, lootea, eso de ahí. No, no se cabreado. Porque tendría que estar cabreado. ¿Eh? ¿Y eso? ¿Y ¿No es tú? Entonces, tenemos que hacer fuga de aquí ahora. Un parkourcito, tío. Vamos oh, al helicóptero. Vamos hacia la bandera. Os voy a buscar arriba, gente. El que baja. Espérate, pillo a... Espérate. Espera en el puente. ¿Qué oh. Qué mongolos que soy, perdona, eh. <ríe> ¿Tienes chapitas? Sí, sí, vamos, tengo otras atrás, justo. Vale, toma, toma. Vale, podemos ir al carrito este y comprar un nuevo UV. Eh? Sí, podemos ir al carrito de atrás. Adelante, vamos adelante, vamos Hay gente por aquí. Marcado. Hay oh, oh. Hecha bastante, ¿eh? Por ahí veo. Hijo de puta. Me ha metido dura, eh. No, no, para, no, no. no lo veo. Si lo veis, míralo. Muerto. Bueno, matío vale Vale. El compañero, ¿dónde está? ¿Está viniendo? ¿Loco? aquí? no podéis flanquear? Tú tienes ahí, Dani. Hacia ti, hacia ti. Venga. Cuidado, eh. El otro, el otro es aquí. Cuidado, tigre, está a la derecha, ahora viene. No lo veo. Mucho por aquí. ¿Qué ha pasado, tío? Voy a comprar chapitas, loco la zona de con el No sé si está metido en la casa Marca. ¿Esta de aquí? Yo no iría, ¿eh? yo me quedaría donde estamos todo el mundo que quiera revivir tiene que venir aquí al campo. Correcto. Ahí hay gente, ¿eh? ¿Lo veis? No tengo tiro. Yo aquí metido aquí. Por la ventanita esa y lo veo. Volvo para atrás, volvo para atrás. Vale, los... No se ve muy bien Porque hay un... Así se asoma Cuidado, eh Dao ¡No! ¿Pero, pero por qué me tiene que cargar ahora, macho? No puede ser, joder Hostia puta, se ha retrasado eh, Charlie, no tenemos pasta. Yo tenía. Fíjate. Yo tenía... No sé cuánto tenía. Eh, cuidado que se está apuntando, ¿eh? El de la casa esa. Por la ventana de arriba. A la izquierda, tuya. A esa ventana de ahí. Pues le quita el escudo. ¿Lo ves ¿Cómo brilla? Estoy de arriba, estoy de arriba. Dale, dale. Wolfito, ¿qué pasa, Ladi? ¿Cómo estás? Pues es increíble, tío. Ese es el pavo chetado. No a... el... Estamos ya... Uf, detrás, detrás, lo tenemos detrás. Sí, lo sé, lo sé. Granada, la granada, la granada. Míralo. Izquierdo otro. ¿Tenías otro, eh? Ahí. Buena. Ahí detrás, ¿no? ¿no? ya está, está. ¿Qué? ¿Qué está Ya está está, está, está aquí, está, detrás ya está. te Vale, vale ¿Dónde nos disparaban? De la derecha, ¿no? Izquierda, sí. sí. Eh, de la casa esa, de la casa, los hijos de puta ese. Ten, ten, tendrán que salir, ¿no? Os asoméis. Porque ahí si le dais. Eh, se van a revivir entre ellos. Hay uno por detrás, eh. Donde habéis venido. Ah, sale en el mapa, por la derecha, por ahí. ¿Veis que le están disparando? Vale, ya se cierra el círculo, ya se va a pillar Muerto. Buenas quedan cuatro, ¿eh? Mira, están ahí, márcalos voy, voy, voy, voy, Márcalos, voy, voy, voy. márcalos Dale, buenísima A la derecha, eh, hay otros más, eh Fíjate En tu derecha Ahí, dale, enfoca Míralo Buenísima Demasiado rápido vas Dale, reviéntalo Está aquí, está aquí. Tiro a los Buenísimo. Buenísima. ¡Buenísima, loco! Sí. Qué grandes. Qué putos grandes, macho. Buena, buena.